25 curiosidades que ni tenías idea de tu vida cotidiana La cuarta parte de tus huesos corporales se encuentra en tus pies Existe la ciudad llamada Roma en cada continente es imposible suicidarse aguantando la respiración. Los escarabajos saben a manzana, las avispas a piñones y los gusanos a tocino frito. En 1386, un cerdo fue ejecutado en Francia por el método de arcamiento por el asesinato de un niño. Horacio Nelson, uno de los más ilustres almirantes de Inglaterra, no fue capaz a lo largo de su vida de encontrar una cura para sus mareos en alta mar. El cadáver de Jeremy Bentham está presente en todas las reuniones importantes de la Universidad de Londres. Las uñas de los dedos de las manos crecen cuatro veces más rápido que las de los pies. La primera transfusión de sangre de la que se tiene constancia sucedió en 1667 cuando Jean-Baptiste Denis nice transfirió un litro de sangre de cordero a un hombre joven. Al igual que las huellas dactilares, la impronta de la lengua es diferente en cada individuo. La miel es el único alimento que no se estropea. Se ha encontrado miel en las tumbas de los faraones egipcios que tras ser saborada por los arqueólogos fue declarada comestible. Un lápiz normal puede dibujar una línea continua de 56 kilómetros o el equivalente a escribir aproximadamente 50.000 palabras en inglés. La Coca-Cola sería verde si no la añadiesen colorante. La ubicación de los ojos de un burro en su cabeza les permite verse los cuatro cascos en todo momento. El alimento que más alergias provoca en los humanos es la leche. Algunos gusanos se comerán a sí mismos si no encuentran nada de alimento. Las abejas matan a más gente cada año que las serpientes. La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar que no recibe su nombre de una deidad. El chicle más antiguo del mundo tiene 9.000 años. Las babosas tienen cuatro narices. La reina Isabel I se veía a sí misma como un dechado de virtudes en cuanto a la limpieza. Declaraba bañarse una vez cada tres meses tanto si lo necesitaba como si no. El vuelo registrado más largo de un pollo duró 13 segundos. Los diestros viven de media nube años más que los zurdos. Los búhos son las únicas aves capaces de ver el color azul. Un hombre llamado Charles Osborne sufrió hipo durante 69 años.